Hola, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bienvenidas, bienvenidos ¿Cómo andan? Espero que quienes están de vacaciones estén pudiendo descansar, disfrutar en este receso invernal Hola Villa María, Córdoba Acá estamos puntualmente a las 8 de la noche de Argentina. Les estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires en mi caso, pero como pueden ver en el chat hay gente de todo el país y también nos acompañan colegas de otros países de la región. Súper agradecida por, por esta movida, porque estén acá, por todo lo que están construyendo alrededor de estas charlas, comentando a lo largo del día. Veo gente que se fue como poniendo al día con los vivos de las últimas semanas. Qué bueno que llegaron. Hola La Pampa, ¿cómo andan? Bueno, les recuerdo que esta es una actividad que forma parte de las propuestas de la actualización académica en Tecnologías Digitales y Educación que llevamos adelante en el marco del Instituto Nacional de Formación Docente en Argentina. Hola, Entre Ríos. Esta, este es el universo reinvención en este viaje que les propone la actualización académica Además de saludar a quienes participan cursando la actualización, un saludo al equipo de coordinación, al gran equipo de tutoras y tutores, un gusto grande contar con ustedes, saber, saber que están ahí junto a las colegas y los colegas, trabajando con todo lo que estamos planteando en el aula virtual virtual con todas las propuestas que tenemos ahí de desarrollo de materiales, de producciones, de actividades, de actividades que se hacen algunas individualmente, otras grupalmente, y por ahí me escribían, bueno, eh, necesitamos más ejemplos concretos. Y quiero decirles que en el marco de la actualización, estos materiales no solamente proponen ejemplos, sino que también... Eh, trabajan con las y los participantes para que documenten sus prácticas para que traigan sus ejemplos para, para que toda la trama que se teje se teja justamente con esas prácticas de la enseñanza reales que ocurren a diario en las instituciones esta semana está dedicada a la reinvención como como idea general de las prácticas de la enseñanza y una de las cosas que nos venimos preguntando es desde dónde reinventar y, y les conté que tengo una posición tomada respecto a este tema como hipótesis de trabajo eso no quiere decir que no pueda haber otras que es plantearle la reinvención desde el reconocimiento de las tendencias culturales lo que va cambiando lo que nos rodea y muta y que muchas veces muta en relación con esta cultura contemporánea, culturas contemporáneas atravesadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Tomé en días anteriores dos eh, tendencias culturales que me parecen eh, muy interesantes para trabajar la reinvención de las prácticas de la enseñanza. La primera tuvo que ver con la inmersión con la construcción de fenómenos inmersivos y la otra tuvo que ver con la alteración con la alteración de las formas las dos conectan eh, con, una, con un modo de entender lo narrativo lo narrativo que nos rodea esas historias que nos constituyen pero que a la vez pueden tener diferentes modos de plantearse, diferentes recorridos, diferentes entradas, saltos. Y ahí estábamos, ¿no? Pensando en estos lugares de inmersión y de alteración como posibilidades para pensar en la reinvención de las prácticas de la enseñanza. Pero hoy quiero concentrarme en un punto, si quieren, que es más propio de nuestro análisis didáctico, que tiene que ver con lo curricular y que tiene que ver con un modo de entender lo curricular. Porque cuando planteamos estos ejercicios de reinvención y cuando usamos estas categorías, lo que muchas veces me suelen plantear colegas como ustedes es, ah, bueno, pero no se puede porque esto lleva mucho tiempo o porque esto implicaría estar tres meses trabajando en una inmersión o porque para hacer los caminos alterados necesito tal vez detenerme en dos o tres cuestiones conceptuales y quedarme ahí y, y volvemos a lo curricular justamente por esto, porque la respuesta es sí, sí. Eh, Trabajar con la reinvención, abordarla desde las tendencias culturales, poder pensar en términos de estos fenómenos contemporáneos y, y generar con esto situaciones de prácticas de la enseñanza rediseñadas requiere relacionarse de alguna manera un poco más crítica e interesante y no por eso menos virtuosa con la cuestión curricular. Y suelo plantear que, que podemos pensar, y que es legítimo que pensemos eh, la cuestión curricular desde una perspectiva más minimalista, donde podamos hacer elecciones de cuestiones centrales, de cuestiones relevantes, de cuestiones actuales, que no dejen de lado... Lo, lo que realmente importa a la hora de educar en un año, en un grado, en un curso, en un seminario pero que generen una construcción donde lo que enseñamos tenga una fuerza tal que nuestros estudiantes lo puedan aprender, que lo quieran aprender, que tengan el tiempo que se necesita para aprenderlo. Esto implica suspenderlos como si, ¿no? porque a veces lo que pasa es que nosotros vamos a la carrera recitando temas, hacemos de cuenta que la gente los aprende, pero en el fondo todos sabemos que eso no está pasando. Me parece que eso necesitamos empezar a desmontarlo. Y este trabajo, desde la idea de reinvención, puede ayudar a, esa, a ese esa desarticulación pero a los efectos de una construcción mucho más potente entonces acá es que les propongo que les, que, que, que quiero traer poner sobre la mesa sobre esta mesa la, la cuestión de que podemos pensar en ciertos motores curriculares no, no pensar en 700 contenidos suelo decir si vamos a enseñar 400 temas en un año, nadie los va a aprender, pero 40 tampoco y 70 tampoco. Entonces poder pensar en ciertos motores curriculares que nos permitan generar estas grandes historias donde la gente quiere estar, de la que quiere participar, quiere ser parte en el marco de la cual puede crear. ¿Y qué es un motor curricular? Motor curricular recupera, digo, no es una gran novedad, recupera ideas que van desde la escuela nueva hasta la psicología cognitiva, la didáctica crítica, Paulo Freire, pero bueno, con todo respeto, eh, remozadas con esta idea de motor curricular. Un motor curricular es una gran historia de la que yo quiero ser parte, y porque quiero ser parte puedo empezar ahí a jugar con procesos de inmersión, de alteración o cualquier otro que a ustedes se les ocurra. Un motor curricular tiene que ver con pensar que una escuela rural puede trabajar con el, el abordaje de un problema de la comunidad que tiene que ver, por ejemplo, con una contaminación a través de las plagas. Tiene que ver con pensar que una escuela secundaria puede trabajar en un escenario donde en un pueblo en el que está la escuela haya enfermedades virales cero. Tiene que ver con pensar que eh, una escuela primaria puede trabajar en la recuperación del de acervo cultural de tres generaciones que vivieron en un determinado territorio. Y ese motor curricular es el que sostiene la producción, es el que sostiene la ideación, es el que sostiene el prototipado, es el que sostiene el desarrollo de intervenciones y es el que sostiene que nuestros estudiantes quieran aprender y quieran entender porque quieren ser parte de esa historia, que es una historia que no solamente es un buen relato, sino que es un relato de intervención respecto de la vida de una comunidad. Tengo ejemplos de todo tipo para contar, no en 15 minutos, pero todos ustedes conocen casos de escuelas que trabajaron con proyectos de estas características y ese se convirtió en el proyecto que todos recuerdan que todo, del que todos sienten orgullo del que hay marcas que son marcas en la esfera de lo público y el que las, los estudiantes y las estudiantes se preguntan che, pero ¿por qué esto no es así todos los días? ¿por qué esto es un proyecto especial? ¿por qué esto es? ¿por qué...? Eh, había una determinada celebración ¿por qué no lo hacemos así todos los días? y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer me parece, o que invito a que nos hagamos ¿por qué no lo hacemos así todos los días? si todos los días queremos ser parte de algo que nos inspire, que nos apasione de una gran historia en la que sentimos que somos protagonistas y que estamos aprendiendo para cambiar algo aunque sea mínimo, en la vida de la gente, en la vida de la comunidad, de la escuela, en el, de nuevo, en el pueblo, en la ciudad, en ese, en ese asentamiento, en ese pequeño espacio rural, donde sea. Entonces creo que tenemos que poder eh, entender que la reinvención requiere tomar decisiones pedagógicas y didácticas importantes, que tienen que estar, ojalá, consensuadas, que ser abrazadas por las instituciones, apoyadas desde los equipos de supervisión, alentadas desde las políticas, pero eso que no viene siempre, así como en monio cerrado, también hay que ir ganando ese espacio, ¿no? hoy metí un codazo, me parece. Y para ganar ese espacio... Hay como dos caminos, muchas veces me preguntan, pero ¿cómo lo hacemos? Porque no me van a autorizar. Yo voy a decir dos ideas, dos, y hay mil más, pero quiero dejar dos. Una, no se hace en soledad. Dos, creo que hay que tener muy buenos argumentos, que hay que tener fundamentación de por qué darle sentido, dice ahí Romina. Darle sentido, pero poder defender el sentido, poder tener una argumentación. Poder decir, bueno, esto es relevante, esto es actual, esto está en el marco del debate contemporáneo, esto está, está en la agenda de lo que están planteando los medios de comunicación, esto está en articulación con las políticas, y quiero decir, en todos los niveles del sistema, en todos los niveles del sistema. Claro, ahí dicen hay contenido superficial, justamente, justamente lo superficial hay que como replantearlo, en el marco de un motor curricular que tenga mucha fuerza. Eh, vuelvo a Brunner, en algún sentido, ¿no? que decía que, que hay que aprender la estructura, que después los detalles se recuperan en el marco de una estructura de las disciplinas. Bueno, décadas tiene esa cita y todavía tiene una vigencia enorme. Y entonces estamos tratando de buscar que la reinvención esté sostenida por una forma diría más sensata de pensar también en aquello que enseñamos y por eso les traigo hoy en este vivo la idea de motor curricular y para que se vayan a dormir pensando cuáles son las grandes historias que podrían enmarcar sus prácticas de la enseñanza ¿Cuáles son las historias de las que ustedes quieren ser parte? Porque si ustedes no quieren ser parte, ¿cómo vamos a inspirar a nuestros estudiantes para que quieran ser parte? Bueno, ahí están aportando ejemplos, sí, temas que están en la agenda, que tienen que ver con el bullying, temas que están en la agenda porque tienen que, estar, tienen que ver de nuevo con las políticas, que tienen que ver con los problemas sociales de este momento de la historia. No podemos trabajar con... 40 historias en el año, porque si no como que repetimos, nos, nos vuelve a capturar el sesgo de la didáctica clásica. Tres o cuatro grandes historias. Y fíjense qué hermoso que sería que sean tres o cuatro grandes historias compartidas por el colectivo docente. Y acá que hay un gran colectivo docente en la actualización, bueno, también es un espacio de encuentro para pensar en esto. Grandes historias que generen esos movimientos y que sostengan el rediseño y que sean el marco en el cual después empezar a jugar con estas tendencias culturales tiene mucho más sentido, porque se desarticuló lo principal, que es ese sesgo que es el que a veces obtura nuestras posibilidades de recrear. Muchas gracias por los comentarios que están dejando Estoy súper agradecida de que estén acá, quienes forman parte de la actualización académica del Infod y el resto también. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Les dejo un gran, gran, gran abrazo. Gracias por todo.